Agua. Yaku. Cuihana. Agua. Yie. Agua. Water. Amanzi. O. Yu. Agua. Ha. Bawi. Agua. Mi agua está contaminada por la minería de oro. Mi agua está siendo contaminada por el mal manejo de aguas grises y negras. Nuestras aguas están amenazadas por Equinor, Shell e Ipf. Mi agua está contaminada por los yacimientos de fracking. Mi agua está contaminada por agrotóxicos. Mi agua da vida a las personas de la ciudad de Buenos Aires. Mi agua da vida al santuario de la mariposa monarca El Rosario, el más grande del mundo. Mi agua da vida a diversos pueblos brasileños y a una gran cantidad de biodiversidad. Mi agua da vida a las montañas, los valles y la selva colombiana. Mi agua da vida a toda la agrobiodiversidad que existe en mi país.